Bernabel Matos, eh, una persona muy conocedora del tema, vamos a, lo tengo acá en el celular. Vamos, para... a, ver, vamos a ponerlo acá. Ah, eh, que este que no tiene llave. Ah, no tiene. Ah, bueno. <ríe> sí. no tiene ah, audio. no. no, no tiene, tiene el puerto de, el de audio. Puerto. Está bien, está bien. Eh, no? buenos días, Bernabel. buenos días, Bernabel. Buenos días, Carolina, buenos días, Amado, y los demás que están ahí buenos en el programa. Días. Dale retorno aquí. Buenos para... días. Me interesa la pregunta que está. En el aire, ahí sobre el 30% de la FP. Bernabel, eh, tú nos has escuchado. tiene de... una. Ok, adelante. Baja el volumen de tu televisor. Sí, ya lo bajé, ya lo bajé. Vamos a ver. Ahora sí. Te decía que es un error eh, aprobar eso del 30%. Ustedes mismos traen un economista, amigo de Amado que explicó bien cuáles son las consecuencias de la devolución del 30%. Pero yo le añado lo siguiente. Si se devuelve el 30%, estarían devolviendo 10 años de cotización. Comenzamos en junio de 2003 y estamos en el 2020. Son 17 años que tiene el sistema implementado. La ley te plantea que para pensionarte 60 años de edad y 360 cotizaciones, 30 años... Cotizando. Si tú le quitas 10 años, tienes que ponerlos atrás, más allá. Entonces, eso significa que nadie en este país va a tener una pensión por vejez, porque obviamente, si quitas 10 años, el, el objetivo, el, la finalidad de la ley es tu poder sustituir tus ingresos cuando ya tú no puedas trabajar después de los 60 años de edad. Pero, por lo tanto, para mí esa ley no va a pasar y yo no estoy de acuerdo en esa devolución de los aportes. Tú nos dice, Bernabé, que nadie podría tener eh, prácticamente sus fondos de pensiones si se entrega el 30%, porque son 30 años y se le quitarían 10. Exactamente. Entonces, te está mandando la gente a cotizar 40 años. Porque recuérdate muy bien que independientemente que la ley diga que son 30 años, en definitiva, cuando tú te vayas a pensionar, que tú vayas a la FP a pedir tu pensión, la FP en el fondo no va a ver si tú tienes 10, 15, 20, 30 años. Va a ver la cantidad de dinero que tú tienes acumulada ahí en, en tu cuenta. Si tú tienes 5 millones, 10 millones, en base a eso que te van a hacer cálculo para darte la pensión sobre una fórmula que hay, que eh, te, le, te le estipulan un máximo de 10 años. Se supone, se supone, según el índice de vida de nosotros, en el caso de los dominicanos, que tú vas a durar 10 años después de que te pensiones de vida. O sea, que el, porque el nivel de vida de la mujer aquí creo que son 76 años y los hombres 72. Entonces, se te calcula que tú vas a durar vivo 10 o 12 años y en base a eso es que está dentro la fórmula para pagarte la pensión. Increíble. Bernabé, pues, eh, si tienes alguna información o algo, ya tú escuchaste más o menos lo que nosotros decíamos acá. No, no, solamente Aclarar eso. Aclarar eso. Lo que pasa, lo que pasa es amigos televidentes y ustedes panel, que la gente cuando le hablan de devolver dinero, de devolución de dinero eh, todo el mundo quiere que le devuelvan ese dinero, todos van como lo devuelvan todo yo tengo como 2 millones de pesos todos van como lo devuelvan ahora mismo todo pero no se puede lo que la no ley, entienden Bernabé el principio de la ley es para que tú puedas eh, hacerle frente a la vejez y no tenga que ser una carga ni para el Estado ni para los hijos tuyos, si entienden que tú fuiste buen padre con ellos, porque si entiende que tú fuiste un mal padre con ellos anda pidiendo en la calle. Eso para evitar eso. Muchísimas gracias Bernabé por aclararnos eh, eh, o reorientarlas. Vamos a decir mejor estas preguntitas en torno Bien, a... La... Gracias.